Hola, estamos en un nuevo video más para el canal de Dani y os traigo un tutorial de cómo tener la mejor configuración para el Fortnite. Y si bien chicos, me he cambiado de nivel, ¿veis? Y tenemos unas cuantas victorias, ya llegamos a nivel 100 y tenemos esta cantidad de victorias alucinante, vamos a contar. No me da tiempo contar, va muy rápido. Bueno chicos, el caso es que hoy vamos a subir un vídeo de la mejor configuración que podéis tener en Fortnite para la gente de PC Para tener el mejor rendimiento posible y el menos input lag Bien, el primer paso y es obvio es irnos a los ajustes y hacer los siguientes pasos Tenéis que tenerlo tal cual lo tengo yo, ¿vale? Pantalla completa, la resolución de vuestra pantalla Y tenemos que limitar la frecuencia de imagen ¿vale? Esto depende de tu monitor, en mi caso yo tengo un monitor de 144 FPS pero yo como mi gráfica la he limitado ya a 145, no me importa, la pongo a 160. Si no entendéis esto, eh, bueno, básicamente limitáis vuestro... Dependiendo de vuestro monitor, ¿vale? En los ajustes de forne El brillo, bueno, esto es como tú quieras, igual que el modo altónico. Les recomiendo el modo altónico Tritanopia al máximo. Resolución 3D, bueno, esto depende de pues, la potencia que tenga vuestro PC... Igual que la distancia de visión Lo demás sí tenemos que tenerlo bajo Sincronización vertical, muy importante tenerlo desactivado Mostrar FPS, bueno aquí es opcional, yo lo tengo activado Y modo renderizado en rendimiento, ¿vale? En Direct11 también funciona bien, pero eso es para la gente que tenga un buen PC Yo tengo un buen PC, no me quejo, pero tengo el modo rendimiento por si acaso Porque yo juego bastante el competitivo Luego nos vamos aquí a los ajustes Nos vamos a la punta abajo y tenemos que desactivar todas las repeticiones, ¿vale? Desactivamos todos. Bien, chicos, ya hemos optimizado Fortnite dentro del juego. Pero, ¿qué hay fuera del juego? Vamos a ello. ¡Qué buen servicio! Bien, chicos, entramos a Epic Game Launcher, ¿vale? Entramos al Epic Games. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos rápidamente a Biblioteca, al Fortnite. Le damos a los tres puntitos y a Opciones. Tenemos que mirar si tenemos esto eh, instalado. Texturas en alta resolución. Yo lo tengo activado, vale Pero si lo tenéis desactivado, lo aplicáis y ya está, se les empezará a descargar Sin sí, las resoluciones altas, pero bueno, que esto es opcional, vale Si queréis que se os vea bonito, lo descargáis y ya Yo lo que digo es, yo tengo una muy buena gráfica Bueno, bueno a ver, es una gráfica decente Son unas 1600, vale Y sé que la mayoría tiene unos 3000, no sé qué, bueno, no me importa, vale te crees muy gracioso, bueno, gente, que el, el caso el, vamos a opciones, ¿vale? Tenemos que desactivar esto. Bueno, chicos, tenemos que ir a nuestra cuenta de Epic Games, irnos a ajustes. Y aquí abajo, donde ponga Fortnite, le damos aquí y escribimos el siguiente código. Tenemos que activar las dos casillas y escribirlo siguiente. Chicos, escribimos el siguiente código y ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Lamplay Limit Cli, Limit Client X, no splash, ¿vale? Ese es el código, ¿vale? Así que nos irá, se supone que el al y Ahora lo comprobamos A mí siempre me ha ido bien el Fortnite Así que no sé cómo lo vamos a comprobar bien Pero seguramente nos irá mejor, me imagino Y bueno gente, lo último les voy a enseñar lo de Windows Tenéis que iros a Windows, configuración Nos vamos a sistema Y tenemos que poner todo esto de aquí A ver si lo encuentro Lo de notificaciones y acciones desactivamos Nos vamos a privacidad, desactivamos la ubicación La cámara y el micrófono no pero lo demás sí, lo desactivamos, las notificaciones, la información de cuenta, contactos, calendario, esto lo desactivamos, ¿vale? O sea, esto no hace falta, así lo quitamos y ya está. O sea, no hace falta tener llamadas ni nada, nada de esto. Correo electrónico sí, tareas no, mensajería no, señales de radio no, otros dispositivos no, esto no y esto no. Pero los documentos y imágenes vídeos y sistemas de archivos sí, ¿vale? Luego nos vamos a juego y este es el último paso, si no recuerdo. Y este es el último paso, chicos, tenemos que irnos a juegos, tenemos que ir a Xbox Game Bar, desactivamos, capturas también, si no sale algo lo desactivamos, modo de juego activado, ¿vale? Muy importante, vamos a configuración de gráficos y aquí examinamos, ¿vale? Tenemos que irnos al disco local, archivo de programa y buscar Fortnite. En mi caso, como yo no lo tengo en disco local, yo lo tengo aquí en juegos, vamos aquí al Fortnite, a ver si lo encuentro, Fortnite, ¿vale? Tenemos que ir... Win64, vale. Chicos, tenemos que irnos a Fortnite Game, a Binarios, a Win64. Y aquí encontramos a Shipping, vale. Vamos a Shipping, agregamos y le damos aquí a Alto Rendimiento. Y listo, chicos. Y ya estaría todo. Si queréis que os traiga otro tutorial de cómo renderizar todo el PC entero, que os vaya muchísimo mejor todo el procesador, la gráfica y todo. Como veis, tengo un fondo lila y es por algo, ¿vale? Es para que no gaste tanta gráfica en un fondo de pantalla, ¿vale? Sé que es cutre, pero bueno, es que así os va mucho mejor. En mi caso no es necesario ponerlo, pero yo lo pongo igual porque siento que tengo menos input lag en los juegos. I'm walking alone.